Partido de Renovación Lista 61. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, yo me encuentro feliz después de varios días de haber trabajado intensamente en los planes de trabajo, en la capacitación interna con nuestros candidatos, en una situación que hace sentirnos en una fiesta democrática, donde ya ahora somos invitados. El Movimiento Renovación, pues tenemos una gran oportunidad de mostrar a la ciudadanía de lo que podemos ser capaces las personas que queremos a Guayaquil, a los guayacos y también los profesionales como nosotros. Bien, justamente el día de ayer pues ya se definieron eh, ya los candidatos oficialmente, ya eh, fueron inscritos el plazo era hasta el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntenos, eh, doctor Iván Tutillo, este proceso en el cual pues primero viene de unas eh, primarias y justamente luego ya de una candidatura oficial. Cuéntenos quiénes serían las personas que conformarían justamente la lista 61. Para, para conocimiento del público. Bueno, nosotros eh, en cuanto al tema de inscripción, CNE lo que podemos decir es que es engorroso, eh, demasiado, demasiado enredo. A ver, primero que para conformar una lista, nosotros tenemos que buscar que la gente que participa sea de diferentes lugares para poder ir aglutinando. No es que en un barrio creas la lista. No, tienes que buscar de diferentes lugares. Eso quiere decir que están distantes y algunos trabajan, algunos hacen otras tareas en otras ciudades. Entonces, cuando le vas a pedir la firma, tienes que recorrer todo un trayecto, pero enorme, porque Guayaquil es enorme. Entonces, buscas por un lado, buscas por el otro, buscas por el otro, y alguno se fue de viaje, te, tienes que enviarlo por courier y cosas por el estilo. Entonces, es engorroso y todavía encima son tres o cuatro fases en las que tienes que pedirle la firma. Y luego cuando tienes que cambiar a uno, tienes que volver a recoger la firma. Eso es terrible para nosotros acá. El CNE debe, debe mejorar aquello. Eh, por eso es que la gente se terminó cansando. Y algunos inclusive hasta querían renunciar. De hecho, tenemos una renuncia. Entonces, son cosas así, ¿no? Que, que, que molestan. Pero tenemos que participar porque ninguna cosa como esa nos va a detener. Entonces. Así, así lo hicimos y entonces bueno en Guayaquil nosotros logramos colocar en las tres circunscripciones en la circunscripción 1, pues está nuestro amigo abogado eh, Cristian Verdugo que es un defensor de los temas sociales de un defensor de la clase transportista y que um, tiene varios proyectos y varias eh, informaciones e investigaciones que pretendemos pues eh, que la ciudadanía lo vaya comprendiendo aquí nosotros eh, hemos eh, seleccionado entonces el Equipo de la 1 ya está conformado y ellos sí son distantes del uno, del otro, del otro, todos los, los, los que conforman. En la 2 tenemos al señor Salomón Llerena. Eh, el señor Salomón Llerena es un militar en servicio pasivo y él Siempre ha conformado pues equipos de, de diferentes disciplinas y para eso eh, lo, que, lo que hace él es estar en asociaciones aglutinando las actividades de los militares. Eso nos llena a nosotros de satisfacción porque podemos decir que hay situaciones de seguridad que vamos a poder eh, hacerlo bien. En, el te, en el, la circunscripción 3 tenemos a la señora Isabel Sosa, que es una um, activista que básicamente hace trabajos de, en, en fundaciones, en sociedades, de, de damas, el trabajo de ella es bastante social y pretendemos que sea nuestra plataforma para incursionar en los temas más delicados de lo que son las zonas más desprotegidas de la ciudad, porque sí existen zonas desprotegidas. Y bueno, y en Tenguel nosotros tenemos también al señor Canales, que es nuestro representante, y porque con él queremos trabajar un proyecto de eh, puertos y, y, y corredor fluvial hacia el sur de la ciudad, hacia el centro de la ciudad, para traer la mercancía que en este momento pues Tenguel tiene que llevar hacia Machala. Se llevan a hacerme charla. ¿Por qué no lo traen para acá para que nosotros nuestros precios se abaraten? Eh, bueno, sencillamente porque hay indolencia. O sea, nadie piensa en mejorar los precios de la canasta familiar. Pero, pero renovación sí. Entonces, para eso estamos. Doctor, eh, justamente el común denominador de las actuales candidaturas es escoger muchas veces a personas conocidas en distintos ámbitos, pero que lamentablemente no están debidamente preparados ¿Cómo fue este proceso de escogitamiento justamente de los candidatos eh, que conforman la lista 61? Eh, hay personas que realmente están preparadas para ejercer esto, estos cargos y en caso de llegar a, a, a realmente a poder eh, tener la victoria en estos comicios eh, ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo dentro del partido de renovación lista 61 para este escogitamiento? Bueno, fue bastante complejo eh, el que les habla pues don Tutti eh, que es el personaje con el que me voy a manejar en la campaña eh, como es director provincial también además de candidato a la alcaldía eh, es un director de proyectos y como tal, pues yo soy certificado internacional yo entonces yo verifico, converso identifico, o sea lo que me dicen como proyecto no lo dejo en palabras lo escribimos y comenzamos a debatir un poco lo que son las aristas de ese proyecto. Y entonces yo soy bastante acucioso. En realidad, eh, mi formación académica hace que tenga esa visión y además mi formación de, de auditor informático me permite identificar que la información sea correcta. Entonces, basado en eso, hemos estado trabajando punto por punto. Y esos puntos los hemos tenido que visualizar para que ellos también identifiquen y sigan investigando. Porque hay cosas que tienen que investigarse mucho más, con más detalle, y también visualizar el impacto, el impacto en la sociedad. Por eso es que nuestros proyectos están escritos en este momento y los podemos debatir. Sí. Así fue, muy complejo. Correcto. Eh, usted es candidato para la alcaldía de Guayaquil. ¿Ha tenido ya anteriormente experiencia en, en cuanto a la política? ¿Cómo se ha manejado usted precisamente? ¿Y cuáles serían las propuestas que tendría usted para la ciudad de Guayaquil? ¿Qué es lo que tal vez le hace falta a nuestra ciudad? Bueno, eh, yo empecé en política en el año 2007. La intención mía fue entender. Entender por qué va gente sin experiencia. ¿Por qué la gente que es candidata simplemente son seguimonos? Porque eso, eso no debe pasar, pero sin embargo pasaba, y pasa. En este momento pones a un candidato cualquiera que no sabe ni siquiera de qué se trata tu, tu, tu movimiento y, y, y lo ponen. Entonces, y de repente gana, y lo vemos que allí de repente renuncia para que el alterno entre, y el que renuncia era el que trajo los votos. Entonces, pero ¿por qué? Porque es una persona popular. Entonces ese tipo de cosas y luego irse a la alcaldía y ser levanta mano. Así mismo también cuando se van a la se van a la eh, asamblea también pasa lo mismo. Entonces esto nos, me trajo a mí a tratar de entender la política y ahí fue candidato 18avo de 18 en el movimiento de León Rol 2, la red. Y ahí aprendí bastante de cómo se hace política, de cómo se hace streaming, de cómo se logra posicionar eh, pensamientos y eso me ayudó muchísimo para entender la política. Además que como candidato tenía que leer la constitución, tenía que leer las leyes, tenía que entender todo aquello. Pero como esa desazón llegó a mí, entonces no quise ser más candidato y comencé a ayudar más bien a otros políticos a que tengan mejor trabajo de base. Y ese, ese pensamiento me llevó a ir por con varios políticos ayudándolos, ¿no? Y cuando ya eh, se propuso crear el movimiento Renovación, entonces participé inclusive en el tema de recolección de firmas. Y eso me ayudó a llegar a una información adicional, las debilidades del CNE. Imagínense que el CNE pone una, un periodo de, de análisis o de auditoría a, los, a, a su trabajo, al, al, al software, apenas de una semana. En México son seis meses, aquí es una semana. En una semana no tienes tiempo para hacer ni prueba de caja negra. O sea, por eso es que hay apagones, porque nadie verifica nada. Entonces, en una semana no se puede. Entonces, cuando ya miramos todo eso, bueno, está bien, inscribimos el movimiento, no nos dejaron participar, y digo no nos dejaron participar en las elecciones anteriores de eh, 2019, porque nos, nos aprobaron el movimiento a las 5 de la tarde cuando el cierre de todas las inscripciones era a las 4 de la tarde. Entonces, eso no, no, dejaron participar. Pero no importa, es mejor porque tuvimos tiempo para prepararnos un poco más. Entonces fue allí cuando comenzamos a preparar candidatos para la asamblea. Y fui uno de los candidatos por la circunscripción 3 entonces allí nuevamente puse de manifiesto lo que conozco acerca de la constitución, lo que conozco acerca de las leyes entonces cuando hice toda esa información, miré todo aquello, okay, me gustó porque dije, este es mi mundo este es mi mundo y a partir de allí me he dedicado casi 24 horas 7 a lo que es política, a lo que es investigación política, a lo que es interpretar los por qué, los problemas del Ecuador y especialmente de Guayaquil porque comenzamos a apuntar hacia Guayaquil. Yo era precisamente el, el indicado para ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Pero después de analizar varios cuadros que me proponían, y que me los proponían por proponer, o sea, venía un movimiento y decía, ¿qué te parece si ponemos a fulano? Y yo me ponía a conversar con el fulano y el fulano no sabía. Entonces, eh, yo que soy académico, voy a permitir que un fulano que no sabe, lo pongo de candidato en un movimiento académico. Me parece extraño. Entonces, por eso no lo hice. Y tuvimos bastantes uh -huh. cositas. Fue Doctor, bastante interesante. Justamente que queríamos saber, y le preguntaba, era por ¿cuáles serían los puntales justamente de los puntales en cuanto a las propuestas de campaña que usted ha pensado para esta candidatura a la alcaldía de Guayaquil? Tenemos problemas muy graves de inseguridad, así también eh, problemas de generación de empleo en la parte social, también falta mucho todavía. ¿Qué necesidades ha visto usted justamente en Guayaquil? Hay un tema bastante importante, que creo que es el más importante de todos. Mejorar los consejos de seguridad ciudadana municipal, en especial la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Esta corporación la podemos mejorar implementando seguridad barrial con, con comités de líderes de la comunidad. Le explico un poquito no es meter preso a la gente no es meter por meter preso si sí, hay algunos que tienen que ser metidos presos ahora pero hay que trabajar también con, la, con los barrios entonces en este comité de seguridad barrial la intención es crear un espacio en el barrio donde la gente pueda aglutinarse y ese espacio en el barrio es el que tiene que florecer pidiendo trabajo pidiendo salud, pidiendo educación, pidiendo deporte porque es en el barrio lo que se puede trabajar. Acu acordémonos, nosotros los que somos un poquito adultos, eh, teníamos en el barrio, yo era presidente del, del, de la asociación, del comité de eh, amigos de la chala, y cuando era presidente yo hacía todo lo que estamos hablando buscaba temas de salud para que la gente sea vacunada para que la gente, los perritos para que recolección de gatitos y esas cosas, hacíamos fiestas acuérdense, acuérdense cuando se peloteaba en el, se peloteaba en el barrio y, y nosotros no teníamos problema de delincuencia y cuando había un delincuente que se quería filtrar, lo que nosotros hacíamos era repelerlo porque algunos teníamos hasta armas entonces ahora el delincuente entra al barrio cualquiera porque ellos son los armados, no nosotros. O sea que la primera pregunta de la consulta debería decir si el ciudadano desea estar armado o no. Esa es una buena pregunta y debatamos pues si es que el ciudadano debe estar armado o no. O sea eso es lo que debería pasar. Los comités de seguridad de seguridad barrial deben ayudar a toda esta parte a seguridad por supuesto, a lo que es educación, porque saben qué, cuál es la familia que tiene problemas con, problemas con los chicos entonces le hacemos una media beca una beca, porque sabemos quién es pues también sabemos lo que es, lo que es salud, una, una, una persona que está enferma tiene que ser, recibir salud acuérdense cuando ocurrió el tema de la pandemia ¿Qué, ¿Qué pasó? Se fue a esconder nuestra, nuestra alcaldesa, pero aquí de repente salió porque ya armaron un comité donde la señora Larcón, me parece, tomó la batuta y dijo vamos a crear grupos de que grupos que vayan a todos los rincones a levantar información estadística y con esa información estadística logró encontrar los focos de infección. Y atacaron los focos de infección. Eso se logra con comités barriales, comité de seguridad barrial que tenemos que fomentar con trabajo. ¿Cómo vamos a fomentar con trabajo? Creándolos, haciéndolos que ellos tengan una asociación. Y entonces con ese RUC podré participar en las compras públicas que el mismo municipio puede darle para limpieza de sus parques, para pintar los parques, para seguridades. O sea, nosotros podemos hacer que la obra social de, de, de, la, de la gente tenga financiamiento mediante las compras públicas que el mismo municipio hace siempre, pero con proveedores únicos. Quitémosle al proveedor único, que a lo único que le sirve es para llenarse su bolsillo y pongamos a los, como proveedores a la gente de los comités barriales. pues eso es, eso es lo que debe hacerse, fomentarles el trabajo a ellos para que ellos comiencen a cuidar su barrio. Y por favor, en esa consulta popular, si queremos o no queremos armas. Eso debería ser lo importante. Doctor, ¿qué se puede hacer con este tema que es una preocupación recurrente a los ciudadanos hoy en día, que no pueden ya ni siquiera trabajar ni tener un emprendimiento? Las denominadas vacunas o extorsiones, los cuales son víctimas los locales comerciales y hoy en día también las casas, los, los locales comerciales, etcétera? ¿Cómo hacer para paliar esta gran problemática? fíjese en algo, no sé si han visto lo que son ahora unos videos en los que hay policías de civil que están esperando al fulano que hace la vacuna para a ese cogerlo. Eh, ahora se está haciendo, pero se hace poquito, porque es poquito lo que se puede hacer, porque la gente no está unida. Si tuviéramos los comités barriales, ellos serían los primeros en decirle, allá, allá, allá, porque nosotros tenemos miedo, pues en los barrios hay miedo entonces no pueden denunciar y ojo, yo soy informático y propongo lo que es denuncia anónima, las denuncias anónimas funcionan en Nueva York Allí tenemos un modelo, cojamos ese modelo, que lo que hace es que la persona que denuncia puede denunciarlo de cualquier sitio y, el, y lo que hace el, la plataforma es no liberar cookies. Los cookies son esos elementos que se meten en tu máquina para saber de dónde viene la denuncia. Entonces, en la página debe eliminar eso para no tener el rastro, pero debe generar un código para que cuando se logre capturar o se logre resolver un problema que, te, que involucre dinero, se le pueda pagar al denunciante, incentivar la denuncia. Entonces, incentiva la denuncia con pago e incentiva la denuncia sin nombre. Y con eso empiezas a trabajar. Por supuesto que tiene que haber un equipo para poder interpretar todo lo que son las denuncias. Eso hacen las personas cuando comienzan a tener un tema de un tema informático, ¿no? Y yo soy informático, auditor informático de banca, entonces yo puedo trabajar en eso, porque la banca es la primera que cuida todos los intereses de, de dinero, porque cuando se cuida dinero no se deja filtrar información. En, el, en la parte social, ¿cuáles son los, los planes que usted ha eh, establecido justamente para que las personas... Tengan esta opción de parte de la lista 61 en Movimiento de Renovación. Mire, en la parte social nosotros contamos con, con profesionales, eh, sociólogos. Eh, yo pertenezco a un, a un colegio profesional. Soy el presidente del Colegio de Analistas y Licenciados en Sistema de Información. Y nosotros estamos diseñando a través del colegio una estrategia de enseñanza, de capacitación la intención de lograr de lograr esto es que la gente empieza a tener una herramienta con que trabajar por ejemplo reparación de celulares por ejemplo, el tema del de de vidrio líquido en los elementos como mesas, sillas y lo que son pisos. O sea, como ejemplos. Porque hay otros ejemplos que son las manualidades, ¿no? Pero, por supuesto, que hay que, hay que llevarle el conocimiento a la gente para que la gente empiece a trabajar, empiece a ganar dinero. Ese, ese es un beneficio social que debe, fun, debe, debe fungir, debe entrar en la gente ahora, también hay un beneficio social que debe pro promoverse que es crear centros de acopio que permitan bajar los precios algo así como por ejemplo la compra al por mayor de gallinas la gente en los barrios consume una dos gallinas eh, eh, la señora que vende en la esquina pero esa señora tiene que comprar en el comisariato, tiene que comprar en otro lado, pero tiene un precio alto entonces para ella eh, luego vender sus almuerzos le representa un, una ganancia pequeña vendámosle la gallina un poco más un poco más barata pero cómo lo logramos con centros de acopio entonces nosotros a través del municipio podemos llegar creando un centro de acopio como usted está escuchando es trabajo lo que la gente necesita y los chicos necesitan trabajo, deporte, salud entonces cuando, te, cuando tengamos nosotros ya de deporte la seguridad en la salud que en este caso pues en este caso, en la salud me estaba olvidando cómo puede ser posible que nuestros graduados de la escuela de, de la escuela de medicina se tengan que ir a sitios remotos a hacer su rural cuando aquí hay sitios remotos también y podemos, yo he visitado varios sitios remotos y he prometido llevarle un centro, centro de salud, pero es que no, no necesitas crear un centro de salud enorme. Basta con que crees un centro de salud de una casita en la que le proveas de elementos básicos para que le pongas a su vez a un a, a, estos, a un médico y a varios y a varios internistas que vendrían a ser los que están haciendo la rural. ¿Por qué los mandamos tan lejos? Un pariente mío me decía... ¿Tienes algún amigo para en el municipio en el tema de salud para que lo, lo mandara, para mandarlo a otros sitios? No, ya tenemos un proyecto para eso. Para que la gente se quede aquí, bueno, una gran parte, porque tampoco tampoco podemos acaparar, ¿no? Pero una gran parte nos cinturones de miseria. Así que también salud deberíamos tener. Doctor, ¿cuáles serían ya sus últimas palabras para finalizar la entrevista? Ya por cuestión de tiempo tenemos que dar por terminado. Para que se dirija a la ciudadanía y justamente eh, les dé a usted esa, ese ánimo para que puedan también... Eh, Saber de la lista 61. Bueno, yo lo único que puedo decirles es, amigos, si ustedes siguen haciendo lo mismo, van a tener los mismos resultados. Eso es la, el axioma de la sistematización. Si votas por lo mismo, tendrás los mismos resultados. Y eso es lo que nos ha venido pasando durante todo este tiempo. Escoba nueva barre bien. Siempre escoba nueva barre bien. Hay que limpiar. Hay que limpiar la política así como también limpia los baños. Siempre hay que limpiar, porque cuando entras estás limpio, pero luego te vas ensuciando y eso puede pasar, porque no es fácil controlar el poder. Entonces, yo te invito a que siempre pienses por alguien nuevo. Así, pero que piense, que razone, que explique las cosas como estamos, como va a explicar Renovación, con dibujitos inclusive, con un personaje, Don Tutti, que te va a hacer bailar, te va a hacer reír, pero también te va a hacer entrar en razón en los problemas sociales y cómo se solucionan. Ok, bueno, le agradecemos justamente al doctor Iván Tutillo por su eh, comparecencia a esta entrevista el día de hoy aquí en Radio Águila 1050 en Amplitud Modulada. Ha sido un gusto haberlo tenido acá con nosotros y vamos de inmediato a dar por terminado Muchas este gracias. programa y vamos uh, con la programación habitual de Radio Águila 1050 en Amplitud Modulada. Siguen los devocionales con el pastor José Manuel Sierra. Radio Águila, Voces con Libertad, Radio Águila, Servicio a la Comunidad, Radio Águila, 1050M, Música diferente, que edifica a toda la gente, noticias, uh. deportes, orientación.